Hola mis curlis. Bienvenidos a vuestro canal de Curly Mange. Esto es YouTube, ¿vale? Y hoy vamos a hablaros de los aceites corporales, especialmente de este aceite de almendras del Mercadona, ¿vale? Y, a, y los resultados que a mí me da y a mí lo que me parece. Entonces, como una especie de review. Y así que si queréis saber más sobre este aceite de Mercadona, aceite de almendras, si bien este vídeo Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Estamos aquí, ¿no? Voy a tomar un poco de mate. Vale, eh, ya sabéis que yo soy una fan de los aceites corporales, me encantan. Tengo aceite de almendra, tengo aceite de coco, tengo aceite de. de, de, de ¿Cómo se llama? De la almendra de coco de hoy tengo, bueno, es que yo me compro muchos aceites porque me encantan los aceites corporales el típico, típico aceite también normal es Johnson de toda la vida, que a veces me lo compro también pero veo que eh, de todos los aceites que he probado, el aceite de almendra me funciona súper bien eh, desde que era pequeña, porque mi madre me compraba, me compraba una crema corporal a base de aceites de almendra que me funciona fenomenal, así que he vuelto a ella y es como que mi piel reconoce, rememoriza el que, hey, eh, eh, tú, tú utilizas buenas pequeñas y a mí me gustaba... Mmm, Oye, mmm, vuelvo a pondérmela porque estoy apasionada con esto, ¿no? Yo que si soy tu piel te lo indico, ¿vale? Entonces, es muy difícil encontrar una aceita almendra que, que esté bien de precio, que sea fácil de, de comprar, que no tengas que ir a una tienda ecológica, y que, o sea, y que además eh, te guste, no lleve muchos componentes. Eh, los hay, ¿vale? Pero... Yo, por ejemplo, eh, busqué, eh, eh, eh, he comprado muchas, muchas, muchas clases de aceite no he comprado por ahí, pero encuentro, por ejemplo, que este de Mercadona tiene precio y calidad y la verdad es que estoy súper contenta con él, ¿vale? Eh, la primera vez que me lo compré fue para que mi mamá me preparara un aceite que ella prepara, que yo os lo enseñaré, ¿eh? que es una pasta, es un aceite eh, eh, esencia de limón que ella prepara y que me va muy bien sobre, para la piel y, y yo me lo he hecho, por ejemplo, cuando eh, la noto que está muy seca o cuando me duele algo por también me, me, me pero me ayuda mucho contra las migrañas, pero bueno, hoy vamos a hablar, entonces, ella me preparó esto con aceite de almendra, ¿vale? Y dije, wow, es que me encanta, o sea, me dejaba la piel súper suave y yo decía, pero yo no sé si es porque mi madre eh, es una esencia de aceite de almendra con, con naranja o, simple, o, es, o, es, o es el aceite de almendra en sí. Así que dije, me lo voy a comprar, me fui a la mecadona, me la voy a comprar solo, me voy a aplicar después de la ducha a ver qué, cómo me funciona esto. Y, y sí, guau, wow, pues nada, me fui al mercado, nada, me compré mi aceite de almendra, que es este, eh, y me lo puse, y tengo que decir, la verdad es que te deja la piel súper suave, y lo mejor de todo es un olor, tiene un olor, mira, es que no, no lo puedes oler, pero el olor... Mm, es que es un olor excelente porque no es un, un olor a perfume intenso que acaparador que luego se mezcle con el tuyo no que tú te pongas no es un olor a perfume como muy suave como como muy llevable sabes no y que luego cuando tú te lo pones en la piel absorbe el aceite y el, el perfume se diluye vale de forma que si te pones eh, tu perfume en este caso como hablamos del chanel número 5 del vision board que habrás visto ya el vídeo ¿eh? vale pues es que en tu perfume chanel se va a notar o, ves, o el que te ponga ¿Vale? En que si te pongas Nenuco, que es una fan del perfume nuco también se va a notar, ¿vale? Entonces, eh, cosas buenas de este aceite de almendras, eh, origen 100% natural, es lo que me encanta, 100% natural, no lleva nada más que el aceite de almendra, que es lo que tienes que buscar, es decir, a la hora de, de escoger un aceite de almendra para ponerte en el cuerpo, ¿vale?, Busca aceite de almendra 100%, ¿vale? Que no tenga nada más, que no le hayan echado ni glicerina, ni historias rara de esas que le echan algunas cosas ya para ganar pastuki. No, no, aceite de almendra normal 100%, ¿vale? Entonces, eh, a la es la marca Deli Plus, que esa es una marca de Mercadona. Calidad, precio, está súper bien y te deja la piel muy suave. El olor es muy agradable. Así que yo te lo recomiendo, por lo menos que lo pruebes, ¿vale? vale eh, ¿Qué más tengo que decir de este aceite, vale? Eh, vamos a ver. El bote, vale, el tamaño está bastante bien, o sea, eh, te va a durar porque cunde mucho, ¿vale? Echas un poquito y cunde mucho. ¿Cuándo echártelo? Pues después de la ducha o... Después de la ducha, cuando la piel está un poquito mojadita, ¿no? Te la secas un poquito y eh, te lo das. O si estás, por ejemplo, en casa los domingos y tal, te puedes dar también porque es un poquito de aceite por todo el cuerpo porque eso va a ayudar a que la piel esté mucho más suave. O recién salida de la ducha también, ¿no? O sea, aunque, aunque tengas mucha agua, está bien porque se mezcla con el agua y va a conservar esa humedad que, que, que el agua deja en tu cuerpo, ¿vale? Yo mmm, utilizo las, las, las tres formas, ¿vale? Eh, recién salí de la ducha, con un poco de agua ya en mi cuerpo después de secarme un poquito de, el agua de mi cuerpo también y eh, seco, ¿no? cuando mi, pues me voy a ir a la cama pues me pongo un poco de aceite también porque me gusta mucho, ¿no? el que la piel y luego al en esté suave y penetra muy bien, o los fines de semana pues que yo no hago nada, por ejemplo estoy en casa tumbada, pues me pongo un poco de aceite por todo el cuerpo eso sí, un poquito para que no manches ni nada, pero eso también ayuda a que el cuerpo pues vaya penetrando y tal en el cuerpo y te, te, te más suave pues, eso es lo que tengo que decir de aceite de, de almendra de, de Lip Plus, del Mercadona, que es calidad y precio Y que la verdad que os, que os va a encantar, o sea, probarlo, probarlo de verdad O sea, hay cosas que yo muchas veces digo, o sea, las pruebo el primer día y digo, pues está bien Pero el segundo digo, uff, qué rollo, ¿por qué me habré comprado esto? Pero este es uno de los productos que yo he comprado, esta es la quinta vez que compro este producto en la Mercadona Y, me, y cada día me gusta más, ¿vale? Entonces... Eh, a ver, cosas positivas Yo las el encuentro que tiene todas Cosas positivas, es barato Tiene calidad, 100% almendra Es el, el perfume es suave ¿Vale? Eh, a lo mejor Para las personas que les gustan los productos personados Puede ser que diga, uff, es que el perfume tal Pero es tan suave que no lo vas a No te va a molestar, ¿vale? Entonces, pruébalo Y ya sacas por propia conclusión Y me dices, ¿vale? Eh, espero mm, Que te haya gustado el review ¿Vale? Del aceite de la almendra de Dely Plus del mercado Una calidad-precio Ya sabes que yo estoy siempre buscando cosas de, de todos los precios Porque aquí, o eh, sea, en... A ver Cada peseta cuenta <risa> Cada euro cuenta He dicho pesetas Que soy de la generación de la peseta Y se queda muy pegado esto de la peseta Así que nada, un besito Nos vemos en el próximo vídeo Y chao, chao, chao, chao ¿Vale? Adiós